Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com. Hoy estamos aquí con vosotros con The Witcher Wild Hunt, la tercera parte de la famosa saga de videojuegos de rol basadas en, en el brujo. Eh, como sabéis, este juego no tiene soporte original para nuestro sistema operativo, el Linux pero gracias a la potencia de Proton, que como todos sabéis pues es un desarrollo de Valve que está basado en Wine y en DXVK, pues gracias a la potencia de Proton, como os digo, podemos jugarlo eh, bastante bien. Hoy simplemente pues vamos a echar un ojillo, vamos a empezar eh, a jugar un, un rato y ver cómo es este The Witcher y espero que os guste. Vamos allá. Vamos a empezar aquí, por ejemplo, vamos a crear una nueva partida y como veis, bueno, pues tenemos varios niveles de, de dificultad. Vamos a jugar en un eh, nivel de dificultad, pues eh, digamos que me dio tirando abajo. Vale, bueno, pues vamos a empezar. Si queremos mostrar tutoriales, pues le vamos a decir que sí, porque la verdad es que no tengo ni idea de cómo funciona este juego. Y si queremos simular la partida guardada de Witcher 2 pues no porque no acabé ese juego y lo tengo pendiente aún bueno pues le vamos a decir que no y comienza antes de nada deciros que este videojuego ahora mismo eh, está de oferta en las ofertas de verano de Steam lo podéis comprar por muy poco precio eh, si no me equivoco está a 9 euros, un precio muy muy bueno teniendo en cuenta la calidad de este juego una barbaridad acabo de ver eh, y, y bueno pues eh, quizás lo que podemos hacer es dejar atrás este vídeo o sea, no queremos hacer muchos spoilers vamos a tirar para adelante simplemente vamos a ver qué tal se comporta el juego en nuestro sistema operativo aquí tenemos el brujo dándose un, un confortable baño en agua calentita. Es la típica imagen de, del brujo eh, que hemos visto en más de una ocasión. Y una cosa bastante asquerosilla entrando en el agua ahora. Queda bastante grimilla, la verdad. Estamos viendo que los gráficos son bastante buenos. No le he tocado para nada la configuración. Está con la configuración que viene por, por defecto. Y. Vale, los diálogos están en inglés. No sé si hay posibilidad de cambiarlos al español. Pero bueno, tampoco pasa nada porque tenemos títulos en nuestro idioma. Bueno, como veis, el juego no es un juego para todos los públicos, es para un, para un público adulto. O sea que ya sabéis, eh, si sois menores de 18 años no podéis estar viendo. Esto. Tampoco maltratado este, este brujo, eh. So, later then. Mm. See you later. Bueno, está claro que la calidad gráfica del juego por lo que estamos viendo por ahora es muy muy alta está muy muy bien y Proton pues parece que, que se lleva bastante bien con el juego por lo que estoy viendo bueno como todos sabéis The Witcher es una serie de videojuegos eh, ya llevamos este sería la tercera parte, la última eh, The Witcher 1 es un juego eh, que funciona con Wine perfectamente no tiene soporte nativo The Witcher 2 fue portado por eh, Virtual Programming hace unos años eh, con unos principios bastante dificultosos que tuvo un mogollón de problemas al principio eh, aunque ahora funciona muy bien y The Witcher 3 como veis pues está funcionando gracias a Steam Play Proton vamos a empezar entonces con este tutorial y vamos a jugar simplemente un ratito simplemente para que tengáis una idea de cómo se comporta el juego en una configuración media como es la de mi equipo ya sabéis tengo un i5 3550 es un procesador ya bastante viejito de 4 cuatro, de cuatro núcleos y una eh, una Nvidia geforce eh, 1060 de 6 GB también bueno pues es una gráfica que está bastante bien pero bueno ya tiene unos añitos y, y nada vamos a empezar entonces estoy jugando ahora mismo con un Steam Controller eh, nada me indica aquí los objetivos, el mapa con el, con el pad derecho hacemos las funciones de ratón con el stick izquierdo pues nos movemos, adelante, atrás, izquierda, derecha y nos dice que podemos utilizar el botón LT para usar los sentidos de brujo los sentidos supongo que es esto, correcto vale, los sentidos nos indican por ejemplo las salidas si hay algún objeto que examinar Podemos saltar con la B. No nos deja saltar aquí, <ríe> porque será? Bueno, el nivel de detalle del paisaje, pues, es bastante, bastante bueno. Vamos a examinar algún objeto, tal y como aquí comentan. Vale, ya tenemos la llave para abrir la puerta, vamos a ver, a ver qué más tenemos por aquí, vamos a hablar con Jennifer. See, I Vale, tenemos tres respuestas posibles. Te has esperado mucho. Y te has esperado, pero tendremos mucho tiempo para hacer eso. Ven y entrenar con ella, y luego vuelve. Me dará la oportunidad de poner mi esposa. De todas las mujeres que he conocido, eres la única que hace eso antes. ¿Has conocido muchas? ¿Qué es lo que importa? Solo he pensado en ti. Bueno vamos a ver un momentito las opciones de sonido, Vale, los controles, eh, teclas, juego, vamos a ver si aquí tenemos algún tipo de, vale no podemos cambiar aquí el idioma, aquí está el idioma, subtítulos sí, vale, bueno por lo que estoy viendo no está permitido cambiar a, a idioma español tenemos que jugar eh, tenemos que jugar con, con idioma inglés y subtítulos lo cual tampoco es un problema muy grande me dice aquí no puedes hacer eso porque estoy pulsando el stick hacia abajo para ver si corre Fast asleep. Disappeared somewhere, of course. Como podéis ver en los frames por segundo, parece que es bastante estable time to wake up deve estar limitado a 60 frames por segundo damn it had taking notes on ghouls and algools wanted to rest my eyes a bit making her slog through that brick No wonder she took off john abruse of lacks flair true but he's reliable not like the hogwash they print nowadays she's tackling the pendence right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 But this has to end, now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. So eager to practice. Strike, <laughs> you're not in this circus. Pure tiene bastantes cinemáticas por ahora lo cual es normal, el juego acaba de empezar aunque como veis pues están hechas con el propio motor del juego y tienen bueno pues una calidad bastante bastante buena creo que los droners o striggers van a ir fácil a ti porque no has tomado las mutaciones aunque en tus colores me preocuparía a Vesemir más que cualquier strigger desobeying sus instrucciones Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. <sighs> I'm sorry. It won't happen again. Better not. Besomir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. <laughs> you! Exactly. So you'd best behave. Come on. We'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Of course. Is a witcher school or an elven bathhouse? <laughs> Maybe if you fall. Tell you about breathing through your mouth, in rhythm with your steps. Siri, cut it out. Bueno, no sé aquí. Ah, sí, se puede bajar la escalera, vale, correcto. a Comprobar una cosa eh, en las opciones, vamos a ver por ejemplo los ajustes de pantalla y vamos a ver tamaño de la interfaz, post procesado, ta ta ta ta ta, ta. gráficos sincronización vertical. Vamos a quitar, a quitar la, la sincronización vertical para ver eh, cómo se mueve el juego con las opciones por defecto que vienen sin sincronización vertical. Hola. No sé si finalmente las quitó. Un momento. Sí, parece que sí que las ha quitado. Bueno. Parece que está ahí justo, justo, en los 60 frames por segundo. Oh no. Y bueno, eh, tiene algún pequeñito parón por lo que estoy viendo, pero no es nada grave, es bastante aceptable. Algo que decir para ti, señora? Estoy muy señor Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an Alghoul. By markings, like unto the panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. Hmm. So you did read the chapter. Still, you should have asked if- But you were asleep, Uncle Vesemir. Don't try to weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Fine. We've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free Bueno, well, vamos a ver el tutorial de combate. Eh, la verdad es que no Should tengo ni idea. The masters need to hone the Vale, desde caballeros enfundados en placas de acero hasta apariciones etéreas pasando por gigantes capaces de aplastarlos, los brujos deben estar preparados para combatir contra toda clase de monstruos y hombres. Para ello tienen que saber utilizar una gran variedad de armas y técnicas de combate. Las principales herramientas de su oficio son las espadas, una de acero para combatir contra humanos, y humanoides y otra de plata que utilizan para matar a monstruos. Cada brujo domina además una forma sencilla de magia de combate. Estas señales no son tan poderosas como los hechizos de los magos, pero se pueden lanzar con gran rapidez con los simples gestos de una mano, lo cual es muy útil en el fragor del combate. La formación de un brujo incluye también rudimentos de alquimia, aprenden a preparar pociones, aceites para hojas y bombas potentes, ayudas que les dan una ventaja cuando combaten contra enemigos más fuertes o rápidos. Bueno, pues vamos a ver. Para desenvainar la espada. Ok, selecciona el objetivo. Hacia adelante. Y ataque rápido X, ataque potente Y, esquivar B. Esquivar. Esquivar. Ataque rápido con la X y ataque potente con la Y. Apunta al ese mil. No, ah. Vale, ok. Nada, hay que pulsar el path de, eh, para, para marcar. Ok, ataque rápido. Ataque potente position series footwork remember low as a fly trapped in amber today do it again Okay. Pretend now live later. Repost! Strike! Counter-strike. Maybe a storm's in a Slice the jugular. <laughs> This will be quick and painful. <laughs> now, young lady. To bring the day to a close, we'll go over a few witches' signs. Let's start with. Menudo acceso rápido, okay. bueno, para activarla, a ver, elige la señal de Queen activada y ahora usa. Now watch carefully, this is why. Come on! Cast Igni, Geralt. I want to see sparks. Fly. Yeah, see? If not for the Quen sign, I'd be aflame by now. Alright, Geralt. Come on! the arts see that, Siri? time for axie get yeah. it axie can really muddle your mind heard it now show her garoldy This, Siri, for this shit. Throw a bomb. Don't worry, Siri. When will dampen the blow? Okay. Punta a uno de los postes de entrenamiento resultados y luego suelta para lanzar. Vale. Mantén RB. Ok. Fine. Enough. training Surrender. Quería dejar de entrenar si me deja. A ver. se que han bajado un poco los frames por segundo en esta escena. da la impresión de que el nivel de volumen. El nivel de volumen en las cinemáticas es un poquito bajo. Debería ser un poco más alto, igual que el resto del juego. No sé si eh, cuando estamos luchando es demasiado alto... Bueno, una cosa: si no queréis enteraros de qué va no la historia, es mejor que no veáis este vídeo. Voy a, voy a avisar de que hay spoilers, porque si no. Don, a un lado, tenemos tiempo. Empezó en el guest room en Kermoren. Estaba relaxando en el tub y, mientras me. Tris. Yennefer. Funny, ¿no es? Ellos nunca han estado ahí. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? <laughs> mm -hmm. True to life, indeed. We'll find her. In the dream, I went and found Siri, and Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it, your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Siri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh. How about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. They must meet, soon. Willoughby near Vizima. Hmm. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? That's private. Very private. Aha. Uh -huh. I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? Two or three days. trail's fresh. But it looks like it leads towards the main road. It'll be muddled there. Bueno pues aquí tenemos Lo primerito Vamos a coger aquí Ghoul Vale, los puntos de adrenalina se generan al golpear a los adversarios. Algunas habilidades te permitirán realizar ataques especiales que precisan y consumen puntos de adrenalina. Los puntos de adrenalina menguarán poco a poco cuando no estés en combate. Puede regenerar la vitalidad comiendo, bebiendo o bien meditando como mínimo una hora. Nota, en las dificultades sangre, sudor y lágrimas y la marcha de la muerte, la meditación no regenera la vitalidad. Es posible colocar alimentos y bebidas en los espacios de consumibles para usarlo rápidamente. Durante el combate pulsa arriba o abajo para consumirlos y regenerar la vitalidad. Dispones de comida equipada en tu espacio superior de consumibles, pulsa arriba para comerla y recuperar parte de la vitalidad. Bueno, pues nos vamos a subir al caballo. Y vamos a empezar a movernos un poquito por el mundo. Como ¿No veis, los, los efectos de iluminación son muy buenos. No, realmente lo molestaron también. His theory collapsed. Move it! The war is not exactly going our way. We have a side. The northern realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirne are no more. Radovid's pledged to restore the old borders, as soon as he wins the war believe that you gotta to believe something that's what keeps us going. Vale, un monstruito bastante feucho Vamos a por él Gone. Yeah, come out. Guapo, guapo, el tío, eh. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Beat it, alive, piece by piece. Oh. You'd, you'd like a reward, I suppose. Bueno, yo siempre voy de, de, de buen samaritano por los juegos. Venga. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But... There's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Besides, the innkeeper's my cousin. Tell her Bram sent you. Tratará como familia. No es una buena idea. Especialmente si esa uña necesita cleaning. El pez me apenas me ha regado. Pero, claro, podía usar un buen riz, bien y súper, ¿y no? Straight de una celda. Vamos. Muy bien. Bueno, pues. A ver, tenemos que. Se ha añadido una nueva entrada al vestiario. Vamos a ver aquí el vestiario. Y aquí tenemos un grifo. Aquí está la información de del grifo. Tenemos también necrófagos, los ghouls, que son los que matamos antes. Y allá vamos. So, a Griffin this close to the village? No está nada mal gráficamente Como veis el mapa de arriba es bastante detallado Aquí como es lógico Baja el rendimiento del juego y llegamos a la posada. the tamarian lilies they've a right to hang there they say tamaria no more of men it's elfcore now my orchids bueno acaba de ver un, un gato atravesar ahí a un personaje ahí hay un pequeño problema I'll not drink with Weaverlost freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Bueno, pues esto es eh, lo que os quería enseñar, un poquito de, de Witcher 3, como veis, bueno, pues el juego funciona bastante bien. A nivel gráfico es una auténtica pasada, eh, lo que es Proton lo mueve con bastante soltura, aunque como veis cuando entramos en zonas donde hay un poco más de detalle, como zonas pobladas, donde hay muchos personajes, eh, muchas casas y demás pues el nivel gráfico o el nivel de frames por segundo baja un poquito lo cual es totalmente lógico desconozco cuál es el rendimiento del juego en, en windows con, con, un juego, con, con un ordenador de bueno pues eh, de mis características pero eh, así de buenas a primeras y tras jugarlo el tiempo que hemos estado jugando que es todo lo que he jugado yo también porque lo acabo de, de estrenar ahora mismo y no tiene no, no lo he probado antes en ningún momento podría decir que el juego es completamente jugable en linux y que se puede disfrutar eh, a la perfección supongo que con una con un equipo un poco más moderno con, eh, con un procesador un poquito más moderno y una gráfica pues eh, de una categoría superior a, a la mía pues el nivel será incluso mejor pero eh, tal y como podéis ver ahora eh, el juego pues eh, se mueve con bastante soltura. También hay que tener en cuenta que, bueno, estar grabando con OBS siempre se come un poquillo de, del rendimiento. Y nada, esto es todo lo que quería enseñaros de The Witcher 3. Espero que os haya gustado el vídeo. Eh, sabed que este juego ahora mismo se encuentra de oferta a 9 euros en la tienda de Steam y que eh, también lo podéis encontrar, por supuesto, en Humble Bundle de donde os dejaremos pues, un, un enlace por si, si queréis comprarlo. Eh, también eh, os recordamos que somos linux.com que podéis visitarnos en nuestra página web, y que también eh, podéis visitar eh, nuestras redes sociales de Twitter y, y Mastodon, eh, nuestro grupo de Telegram, nuestra comunidad de Matrix, nuestros canales de Twitch y de YouTube, si, si, queréis, si, si queréis, recibir las, las últimas eh, noticias eh, sobre o los últimos vídeos relacionados con, con Linux, eh, simplemente pues debéis, eh, debéis suscribiros para, para recibir eh, estoy un poco espeso para recibir las últimas los últimos vídeos sobre videojuegos en Linux. Eh, si os gusta el vídeo, no sé si lo dije, dadle a like y si queréis hacer cualquier tipo de comentario, pues ahí abajo tenéis el sitio para que nosotros los veamos y os los contestemos cuanto antes y nada, sin más me despido y como siempre os digo, hasta la próxima chavales, chao, chao, chao, chao nos vemos